Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más acá a mi canal de YouTube. Bueno, estimados, hoy tenemos un día agraciado, tenemos un hermoso y beautiful day, no solamente porque está soleado y está hermoso el día, sino porque tenemos a los amigos de Ideas Eternas que otra vez están colaborando con nosotros, que están auspiciando nuestro video, que están auspiciando nuestro canal y que nos están ayudando un montón. Entonces, nosotros, ¿de qué forma podemos llegar a ayudar a los chicos de Ideas Eternas que están colaborando con nosotros, con nuestro canal? Bueno, muy sencillo. Igualmente les digo una cosa. Estaba viendo hace un rato el video este de habla el legítimo artista que instaló una escultura. La verdad me cae la risa. Son muy buenos. El chabón es, es un crack. Mira, no, Maxi, te digo, este chabón es un crack. Me cago de la risa. Eh, y el de eh, miembro manta es <ríe> muy bueno. Así que bueno, chicos, nada, vamos a estar haciendo un sorteito en el canal de ellos, ¿bien? bien esto es muy sencillo, tenemos que ayudarlos a que ellos lleguen a los mil suscriptores. Nos falta muy poquito, pero tenemos que conseguir ese objetivo. ¿Cómo podemos ayudarlo? Tenemos que suscribirnos en su canal, ¿bien? Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Nos vamos a suscribir en el canal de ellos y vamos a ir a dejar acá en el video de McDonald's Castellar. Este video también es muy bueno, les recomiendo que lo vean, es cortito, está muy bueno. Y eh, te da tipo, te, te muestra cómo es el, el café de, del McDonald's de Castellar, eh, Sanguchito que se comió ahí los amigos eh, Pero está, está muy bueno Te va tirando precios Una pequeña Una mini guía eh, está, está, está está muy bueno La verdad me encanta Y eh, nada, vamos a ir al canal de ellos De ideas eternas Así como está acá Te pasas por ahí, te suscribís dejas tu like ya que está Y déjame tu nick de uh, What? Tu nick de What? The World of Tanks Si vos me dejás tu nick acá en McDonald's Castellar, acá abajo Ahí va, exactamente, acá en este video me dejas eh, tu nick, así como dejaron estas personas sus comentarios Y entre todos los que estén eh, participando, ahí ya dejé mi like por supuesto, estaba puesto ahí, olvídate cracks eh, Vamos a estar sorteando, ¿qué vamos a estar sorteando? 7 días de cuenta premium bro, ¿qué te parece? 7 días de cuenta premium, es un golazo ¿no? Siete días, ¿querés más? Bueno, vamos a hacer una cosa, 14 días de cuenta premium, dale, va bueno, entonces tenemos un pack de 7 días y otro pack de 14 días de cuenta premium. ¿Te parece poco? ¿Cómo que te parece poco? Me está cargando. Bueno, está bien. Sumamos entonces 1.250 de oro. También vamos a estar sorteando en el canal de los chicos, como decía recién. Pero tenemos que ayudarlos a que lleguen a los 1.000 suscriptores. Así que vamos todos con esas cuentas a suscribirnos. Y encima me están diciendo, tengo esa vocecita que dice ¿Me parece poco, Nando? Un poquito, bro, no seas goloso. No seas goloso. ¿Qué querés? ¿2.500 de oro más? Bueno, entonces ¿2.500 de oro más? Basta, pero ya está Basta, bro O sea 1.250 2.500 de oro Ya tenemos dos packs 7 días de cuenta premium Y 14 días de cuenta premium De WOT. Tendremos 4 ganadores Pero para eso Tenés que estar suscrito. Ahí a Rajatabla A Ley De eh, En el canal de los chicos De Ideas Eternas Cultura Travelers Me dejas tu nick Aquí en el de En el video de McDonald's Castellar Probando su exquisito eh, café Así que nada, chicos es rápido, es sencillo, pero tenemos que ayudarlos porque la verdad es que se pasan Son unos cracks, son unos genios, hacen videos muy graciosos, están muy buenos Y, y le ponen mucha garra, mucha pila, como también yo hago acá en mi canal Así que, eh, que más que menos que poder ayudarlos, es un placer, me encanta Y tenemos que unirnos todos en esta causa común, en esta cruzada Para que los chicos tengan, tengan su, su recompensa ahí de llegar a los mil suscriptores Y puedan ser felices, como todos eh, nosotros Bueno chicos Chicos, chicos, me salió medio cubana Bueno chicos, el sorteo lo vamos a estar haciendo el día 2 Bien, el día 2 de marzo El martes 2 de marzo Vamos a estar haciendo el sorteito Fácil, sencillo Muchos premios, 4 ganadores 7 días, 14 días 1250, 2500 de orito Fácil, dejas tu Nick de Watt aquí. Tenés que estar suscrito, por supuesto. Si no estás suscrito, no vale. Me lo quedo todo yo. Me quedo los 7 días, los 14 días, los 1250 y los 2500. Todo. Me quedo todo yo. Así que tenés que estar suscrito, sí o sí. Es así. Es, es la ley. <ríe> así que bueno, chicos. Espero que les guste el video. Dejen ese like. Pásense por allá. No me dejen acá su nick de Watt. Porque no sirve. No vale. No me interesa. Tiene que irse allá. Los mando para allá. Igualmente les voy a estar dejando claro que sí. El link del canal y del video de ellos Para que pasen muy a... Muy a que me trago, perdón Pero estoy tan contento que me trago hoy Así que, bueno, yo tengo un vecino que me está mirando Qué raro, turbio Bueno, eh, les mando un beso gigante, cuídense Y nos vemos en la próxima Chao,